Eh, tenemos a Rubén. Rubén eh, está firmando hoy eh, con la compañía de título para su propiedad. Eh, Rubén, ¿cómo se siente? Feliz. Sí. Muy feliz. Qué bien, qué bien. Es su primera casa, ¿cierto? Mi primera casa. Sí. sí. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo duró pensando en, en su primera compra? ¿Fue, fue de mucho tiempo? o ¿Fue reciente? O... Fue... Um, me ofrecieron comprar una casa y dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Sí. Fue okay. así de, de espontáneo. Qué va, qué bien, ok, perfecto y todo. ¿Y cuál fue su experiencia con Citywide, con el equipo de Brenda Casas? Me encantó, todos muy profesionales, este, el servicio muy atentos, Maribel, Rubén, siempre estuvieron ahí con todas las dudas este, que yo tuve, muy, muy a gusto. Okay, bien, ¿y la experiencia con la culinaria? Muy, muy, fue rápido, pensé uh -huh. que iba a ser un poquito más tedioso, pero no lo fue, fue un proceso rápido, me gustó. Oh, espectacular, ok. Entonces, ya habiendo pasado por esa experiencia, eh, ¿podría recomendar al a equipo de Brenda Casas, a sus oh, sí. amigos? Claro que sí, se es, este, los recomiendo. Muy, muy buen servicio, muy profesionales, siempre están ahí atentos a las necesidades que uno tiene. Qué bien, qué bien. Entonces, si me permite un mensajito a Brenda y al equipo, ¿qué diría? Muchas gracias por todo. Les agradezco el haberme cumplido el sueño de mi primera casa. Gracias. Súper.